Nos vamos directamente a la entrevista, ¿te parece bien? Bueno, cómo no. Le damos la bienvenida al comisario mayor Javier Beltrán, porque se realizó un importante operativo preventivo para evitar uh -huh. las picadas y queremos saber más detalles. Comisario, bienvenido. Carlos y Eva, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos, Eva y buen día a la audiencia. Bueno, gracias por acompañarnos. Sabemos que a veces es difícil poder eh, te, charlar con usted por el tema de los tiempos, pero hubo un importante operativo preventivo que es importante que la gente sepa, en ¿no? la sociedad sepa que se está trabajando mucho en ese sentido. Así es. Como venimos trabajando ya todos los que hace los fines de semana, eh, en lo que hace el Loma de Tafí, Tafí Viejo Centro, eh, los pocitos, justamente en lo que empezó el viernes y culminó el día de ayer en Lomas de Tafín, se diagramó un operativo desde el Centro de Operaciones Policiales que encuentra la oficina en la Unidad Regional Norte. Eh, direccionamos los recursos que tenemos acá en la, en la regional, eh, donde participaron las comisarias jurisdiccionales y las unidades especiales, en este caso Infantería Norte, Patrulla Motorizada, la Guardia Urbana Municipal, también colabora mucho en los que hace el operativo. Uh -huh. eh, tal es así que eh, es más que nada para desalentar las picadas y, y, y lograr de que las personas que se, se concentran en el doma de tapiz, más precisamente en lo que hace el epicentro digamos que es eh, la zona de donde está las la pistas de skate eh, puedan tener tranquilidad eh, en los operativos se logró el secuestro de 35 motos eh, dos automóviles eh, la detención por contravención de dos personas y una persona se encuentra detenida por una causa procesal de un robo Comisario, además, estas eh, personas que usted mencionaba por la contravención es porque se resistieron a la autoridad y los agredieron, ¿verdad? Así es, así es. Son personas... A ver, eh, las la situaciones de, son de todos los fines de semana en lo que hace Loma de Tafí. No tan solo en Loma, sino en distintos puntos de la ciudad. En este caso nosotros tenemos lo que hace Loma de Tafí, eh, la concentración de, de menores de edad, uh -huh. de adolescentes, que andan eh, primariamente en una moto. Eh, también hay que tomar la reflexión a los padres teniendo eh, ah. en cuenta de que eh, las veces que nosotros logramos detener los vehículos nos dicen que son de los padres son nombre de ellos son men personas menores de edad quedan sin casco sin documentación entonces ponen en riesgo la vida de ellos mismos la vida de terceros y hasta de los propios policías porque ah, también hubo situaciones en las que tuvimos que eh, sacarlos del lugar eso empiezan a acelerar eh, los lo policías no no los siguen, no hacen las persecuciones por el hecho de que si en algún momento tienen un tipo de accidente, los, los, los padres o los familiares van a acionar en contra del personal policial. No estamos haciendo una tarea preventiva, y uh -huh. tiene que entenderlo ellos. Muchas veces digo, cuando... Sí, que, que, hay, perdón que lo, que lo interrumpí comisario, que continúe. No, no, sí, sí. Escucho. No, digo, muchas veces cuando ven los operativos, como marca usted, eh, pareciera como si fuera que, que nos, che, nos lo dejan a los chicos, andar en moto, pareciera como, es una cosa de loco, ¿no? Porque usted después tiene que llamar a los padres, eh, tiene que, que hacerse responsable de los padres de muchos chicos que están en moto, sin casco, sin registro, sin nada, y digo, ¿tienen padres esos chicos también? No, seguro, seguro. Eh, por eso le digo yo, que ellos ponen en riesgo sus propias vidas y en la forma temeraria, eh, porque, a ver, en la concentración de, del epicentro de como yo le digo, sí. es en lo que hace la pista de este de todos los, los habitantes de Loma de Tafín. Eh, ellos se concentran en lo que hacen a la zona de donde está el canal, y ahí empiezan. Si no, nosotros, a ver, marcamos la presencia en ese, en ese lugar, pero no obstante, son pocos conflictivos distintos a otros. Mm. Tratamos en lo posible, como yo le digo, de no hacer ningún tipo de seguimiento ni persecución. Eh, tense en cuenta que preservamos la vida de los conductores. Claro, y obviamente claro. que también de los, propios, de los propios transeúntes, porque por ahí una, una mujer o un hombre desprevenido que va a una calle y puede tener un accidente sobre estos motoristas. Claro. Comisario, ¿y qué queda en una contravención nada más? Aquellos que que, que o sea que tienen no tienen registro, que no tienen casco, so, o se le quita la moto y después tienen que pagar una multa. Claro, son retenciones que están a disposición de la municipalidad porque trabajar conjuntamente con la con la guardia de Valor municipal ellos abren las actas uh -huh. y la ponen a disposición de, de la municipalidad. Eh, después el, el, el, el que realiza la infracción, en este caso el menor que interesa, quien conduce, tiene que pagar una multa. Uh -huh. eh, se dirige hacia las oficinas de la municipalidad, paga la multa y posteriormente con ese oficio va a la comisaría donde esté depositada y se le hace entrega de la motocicleta. Obviamente que siempre tenemos que nosotros hacer entrega a una persona mayor de edad que justifique que tenga la documentación y obviamente que tenga todos los recuerdos en salud para andar en un vehículo. Bien, bien. Bueno, ¿estos operativos, comisario, van a empezar a estar más presentes? Digo, más allá de que por ahí hubo reclamos con respecto a estas picadas, ¿pero van a estar más presentes este en este verano? Eh, siempre, siempre hacemos eh, a ver, operativos preventivos. En, en lo que hace a Loma de Tafí. Ahora, a raíz de, este, de estos de esto grupos que se que se concentran para hacer picadas mucho más en lo que hace los fines de semana. Así que la presencia marcada vamos a tener desde desde el primero de enero hasta que se acaben, de eh, la picada. Pero bueno, por ahí nosotros podemos contrarrestar lo que hace Lomas y después se mutan y van van a la capital. Claro. Y así van buscando distintos lugares como para hacer las cosas temerales que hacen, ¿no? Claro, claro, una cosa de loco. Eh, comisario, y el oyente que está eh, que está ahí prestando atención, el, el ciudadano común, ¿cómo puede hacer para colaborar si ve alguna situación parecida a una picada, si ve que en el barrio está pasando? Eh, llame directamente, puede hacer la denuncia, puede llamar al 911. Sí, uh -huh. exactamente, puede llamar al 911, dirigirse a la comisaría. Tal así de que hay un grupo de, de vecinos de que se presentaron hoy a las 10 de la mañana en la comisaría, sí. en donde se coordinó mayores acciones y tiene también van a de información. También se le hizo saber eh, lo que se viene trabajando desde el primero de año hasta la fecha. Eh, ellos esta noche también tienen una reunión con los propios vecinos en el lugar donde yo le digo que es la pista de escape para comentarles lo que se viene trabajando. Eh, sí, nosotros estamos a disposición de ellos. Eh, uh -huh. En algún momento que tengan alguna situación pueden llamar al 911, pueden llegarse a la comisaría, tenemos la patrulla motorizada en Domas de Café, tenemos la Guardia Urbana Municipal, que cada, constantemente dan haciendo recorridos. Ellos no son policías, son policías municipales, pero eh, eh, al momento de realizar una detención, una aprehensión, eh, llaman a la, a la comisaría o en este caso a la motorizada para que colaboren y se los lleva a la comisaría a alguna persona que haya cometido algún tipo de delito. Yeah. Perfecto, comisario, de esa forma nos involucramos más en nuestra mm. comunidad y ayudamos con estas tareas de prevención. Yeah. Así es, la seguridad lo hacemos entre todos, uh -huh. eh, tanto del municipio, tanto de la policía, tanto de los vecinos, y bueno, tratamos en de, de lo posible, como ya les decía, de que tengan una mayor seguridad, una mayor tranquilidad los vecinos del lugar. Tal cual. Gracias, comisario Mayor, por primero prestarse a hablar con nosotros de LB 7 Radio Tucumán y por poner su, su nombre también, porque muchas veces es difícil hablar con los comisarios. Yo sé que a veces hay tareas que, que cumplen, pero esto de estar al lado del ciudadano, del vecino, poder comunicarlo a través de la radio es muy importante, comisario. Muchas gracias. Que tengan un buen día y buen día a la audiencia.